Experimenta Distrito es una propuesta para realizar laboratorios de ciudadanos en distintos lugares de la ciudad de Madrid. Esta edición se ha realizado otra vez en Puente de Vallecas con la temática educativa. Para, para ello bueno, pues hemos intentado habilitar la escuela como un lugar de, de encuentro y de experimentación con personas diferentes, desde los alumnos, las profes y bueno, la comunidad educativa, ¿no? las familias y el resto del barrio. Eh, inicialmente arrancamos con una convocatoria ah, dirigida a colegios públicos del distrito. Eh, en esa convocatoria escogimos tres, que son el Madroño, el cero y el Rioja. Y bueno, pues a partir de ahí con las mediadoras, pues se desarrolló un proyecto, pues para pensar y diseñar con los peques ideas para mejorar el medio ambiente de, de su barrio. Se juntó también colaboradores de forma pues telemática, que es lo que ha tocado ahora y a partir de ahí pues hemos planteado como una propuesta que se ha hecho primero en casa para luego finalmente realizarla pues en la valla de los coles como ese espacio de encuentro a distancia social. Luego bueno pues además de, de esta parte del experimento en el cole se ha realizado, se iba a realizar una convocatoria más grande a nivel de todo el distrito pero esa convocatoria que se lanzó pues se tuvo que paralizar porque bueno las condiciones para poder juntarse en el instituto que era el sitio donde se iba a llevar a cabo pues no, no era posible ¿no? dentro de este confinamiento. Así que, bueno, fuimos adaptando esa parte de experimenta y lo que realmente hicimos al final fue una jornada, un ciclo, donde conversar con otras personas sobre las cuestiones que nos estaban como atravesando todo el tiempo en el proyecto, desde la brecha digital, desde cómo era esa relación de la infancia y la, y la ciudad, o esos papeles múltiples que ha tomado la escuela, ¿no? que no solamente es como lugares donde se dan conocimientos sin más, y bueno, en relación con la brecha digital también y con la colaboración de la calle, que, bueno, eso no hemos dicho todavía, ¿no? Pero eran uno de los colaboradores junto con el Instituto y habla en Arte, eh, pues hemos eh, planteado algunas estrategias pues, para ver también cómo superar esa brecha digital, desde facilitar teléfonos móviles a los peques que lo necesitan y a las familias, hasta intentar impulsar con otras entidades del barrio pues, alguna campaña de compartir wifi entonces, bueno, Ha sido un experimento extraño y que hemos ido desarrollando y aprendiendo sobre la marcha, nunca la experimentación no ha tenido tanto sentido.